Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 30 de noviembre al domingo 6 de diciembre del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, como verás, estoy grabando ahorita con una sola mano y sin tripoide, pero lo estoy ocupando eh, y estoy haciendo esto con otra cámara. Entonces hay que improvisar en la vida, hay que saber adaptarse. Y eh, bueno, por lo mismo me disculpo si no tiene la misma calidad este video que otros, pero bueno, ya saldrá bien. También te recuerdo que el día 6 de noviembre es el segundo Adviento y también es el día de San Nicolás. Entonces bueno, uh, eso es en cuanto a recordatorios. Como verás, en esta ocasión tengo las cartas de la Virgen María, de drawing Virtue, las mías, las de la sanación con ángeles, también de Drawing Virtue, y la de los arcáng del Arcángel Rafael, también de drawing Virtue, que una de las usuarias o de las suscriptoras pidió que metiera más seguido las cartas de Rafael. Y no se me hace mala idea, va a ser una carta adicional para toda la lectura. ¿okay? Yo había comentado que no me gustaba mucho eh, ese set de cartas, no el arcángel como tal, sino el set, porque eran como que muy repetitivas en cuanto al mensaje de aliméntate bien y sé feliz, <ríe> y como que no había mucha variedad, pero bueno, este, las voy a utilizar y vamos a comenzar. Entonces, bueno, con una sola mano <ríe> voy a escoger la carta que sienta que es la carta adecuada para esta semana. Y de mi sede de cartas voy a escoger tres cartas. Una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Esta como la primera. Ahorita las acomodo bien. La segunda. Ah. Y así va a caer una. Y la tercera es igual, recojo las que no es un poco complejo esto no pensaba que iba a ser tan complejo bueno, entonces esta es la tercera la segunda y la primera la de la Virgen María entonces bueno, aquí voy a quitar la tapa Hago lo mismo con este set de cartas Escojo una carta con mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo o cumpleaños. También las pongo a un lado. Y por último las de Rafael. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Y saco la carta adecuada.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 Lo de los límites es importante, este, hay gente que a veces es tan bondadosa y pues sí, con tan buenas intenciones que mucha gente se aprovecha de ellos y es importante el aprender a decir no, no. Yo cuando empecé con el mundo holístico y ya practicando como maestro Reiki, pues quieres dar lo mejor de ti y este, ayudarle a la gente, etc., y eh, cuando la gente me decía, ay, bueno, pero pues tú resuélveme, tú hazme, ¿no? Este, al principio, pues como que dudé un poquito y eh, luego pues ya lo consulté con los ángeles, con mis maestros, tanto ascendidos como los terrenales. Y bueno, la conclusión fue que no, no me corresponde, ¿no? Entonces, esto de los límites es importante saber qué le corresponde, qué a quién porque con eso hay mucha claridad, y eso es a lo que va la carta, soy claro y honesto con los demás, ¿no? Hay mucha claridad, este, a quién le corresponde qué, quién tiene qué responsabilidad, quién, ten, quién tiene que resolver qué situación. Y uh, bueno, les cometo también en un grado personal, este, el día 22 del 11, ese día donde estaba esa carta tan específica, de la semana pasada, pues sí, fue una situación familiar que se desenlazó un nudo energético después de 30 años y me dio un gusto enorme porque pudo haber ido hacia los dos lados, hacia el positivo y hacia el negativo. Obviamente, pues yo estaba preparándome y rezando para que fuera el positivo y así fue. Pero no era mi, no dependía de mi voluntad, dependía de voluntades fuera de la mía. Entonces, bueno, gracias a Dios eh, se resolvió de una manera muy favorable, muy bonita. Este pude. Con esto sé que se resolvió algo que tenía que verse resuelto y eh, que lo que había pasado eh, tenía una razón de ser, eh, de maestría para las personas involucradas. Y, uh, y bueno, entonces fue un gozo enorme, pues, ¿no? y lo que pasó justamente hablando de límites y de responsabilidades es que se aclararon y quedaron fijadas como deberían de haber sido hace 30 años que estaban mal, ¿no? al fin y al cabo entonces por eso lo traigo ahorita un poquito uh, a la lectura muy bien, empecemos Para el día lunes y martes la carta es paz esto es desde la paz interna, ¿no? que viene de la paciencia. Dice el Arcángel Rafael, miren tanto que lo invocamos con las otras cartas. Dice Arcángel Rafael, en mi mundo reina la paz constantemente. Dejo de asustarme, vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. Entonces, bueno, mantén la paz dentro de tu mente, dentro de tu corazón, y bueno, este año, la verdad, el universo nos ha pedido ser muy pacientes. Entonces, es una de las prácticas eh, que a mucha gente le cuesta ¿no? este, tener la paciencia, pero es parte del proceso de la vida y del aprendizaje. Entonces, mantén la paz interna. Todo está bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, belleza, es el arcángel Jofiel, así se ve la carta, y dice arcángel Jofiel, reconoce la belleza, tu belleza, la naturaleza, una, una pintura, la música, la vida misma, la belleza es una expresión de Dios como lo eres tú. Okay. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, protección, custodia. Es el arcángel Miguel y dice, suelta todo el miedo, enojo, angustia, preocupación, tristeza o inseguridad. O sea, todas las energías negativas. Yo, Miguel, te protejo y cuido, al igual que a los tuyos y tus bienes. Amén. Ok. Entonces, bueno, esto me recuerda un poquito a la lectura de la semana pasada, que en esta eh, posición estaba la de niños, y nos estaba diciendo lo mismo la carta, ¿no? No, despreocúpate, sé como los niños, no te andes preocupando. Este, y aquí igual nos está reasegurando Miguel, aquí estoy, no se preocupen, ¿no? Todo está bien. Entonces, bueno, yo siento que es una semana, pues, relativamente light, ligerita, de, seguimos con trabajo interno que de por sí por la pandemia ya estamos como que este un poquito adecuados a hacer estas introspecciones y bueno de por sí los advientos que son los cuatro domingos antes de navidad y nochebuena pues es su propósito ¿no? de hacer una introspección una evaluación una revaluación re de nuestra vida y de nuestras metas etcétera ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va muy en conjunto todo esto. Vamos a ver qué dice la carta para quienes celebran algo, cumplen años. Nuevamente, muchas felicidades y bendiciones. La carta dice, guía divina. ¿Okay? Entonces, bueno, yo aquí ahorita que salió esta carta, de hecho, a principios de la semana tuve una experiencia que les quería compartir y ahorita me llegó justamente esa imagen. Y la guía divina, bueno, obviamente puede ser desde, este, desde los ángeles o maestros ascendidos, ¿no? O sea, ya, ya de otro plano, digamos. Pero también tenemos a muchos maestros en, el, en este plano terrenal. Y eh, yo voy a una papelería que hace ampliaciones y las necesito para mi trabajo de pintura. Y bueno, este, necesitaba una ampliación, tengo contacto con ellos por WhatsApp y se me ha pedido. Y ya tengo contacto con esta muchacha, esta empleada, que se llama Dani, desde algunos años, este, y pues siempre es muy cordial, es, la voy a describir, es una muchacha como de unos 34 años, con un hijo de creo 7, 8 años, este, no creo que esté casada, eh, y bueno, siempre alegre, muy regordiata, la verdad no lo puedo decir de otra manera, este, y yo he descubierto que la gente que tiene un sobrepeso emocionalmente es un poquito como una protección, ¿no? Pero con siempre de buen ánimo, muy profesional, hace cosas de diseño gráfico extraordinarias. Bueno, la verdad yo fascinado con lo, el profesionalismo y la amabilidad de Daniela. Entonces, bueno, llego ahí a la papelería a recoger lo que había pedido y lo estaban imprimiendo. Todavía no, había, no estaba. Hicimos un poco de plática, entonces yo comenté de que había fallecido a través de la pandemia un amigo mío, no por el COVID como tal, que sí tuvo, pero al fin y al cabo por un infarto al miocardio, que pues, este, después de dos meses de estar entobado, pues no resistió el cuerpo, ¿no? aunque tenía 57 años. Y bueno, ya me comentó de que había fallecido su hermano, una situación similar, que no tuvo COVID, pero tuvo falta de... Eh, respiración y eh, que lo habían internado y que bueno él en una semana había fallecido pero me lo contó con una soltura y con una sonrisa y una paz y un bienestar que la verdad yo dije bueno qué bien trabajado tiene esto o sea yo conozco a muchas personas dentro de ellas familiares que bueno, no salen de la víctima y el victimismo y el drama, etc. Y uh, entonces bueno, le, le comenté que lo sentía mucho y sobre todo para los papás, ¿no? porque es anacrónico perder a un hijo. Igual con la misma su altura me dijo que su madre ya había fallecido hace tres años y que el padre pues nunca estuvo presente, aunque en esta ocasión porque había fallecido el hermano sí había estado presente. Entonces, bueno, yo cuando salí de ahí, este, pues ya saben decir lo mejor y a distancia, con abrazos de luz, etc. ¿no? Pero me quedé pensando cuánta fortaleza, cuánta integridad, qué maestría ante la vida que esta muchacha, a pesar de que se ve que bueno, pues tiene problemas económicos, trabaja como loca, tiene la responsabilidad de una criatura sola, seguramente tiene problemas de salud por el sobrepeso, etcétera. A pesar de todo eso, siempre me saluda con una mega sonrisa, hasta se carcajeó dentro de la plática, este, y unas ganas de vivir y de estar bien eh, y de gozar su trabajo, que dije, guau, wow, qué admirable, ¿no? Cuánta gente por mucho menos se derrumba y ella... Eh, Realmente me estás mostrando que es una maestra. ¿no? Entonces, bueno, esto lo comparto por guía divina, porque, bueno, también hay guías divinas dentro de la humanidad. Y como este pequeño ejemplo, en tu vida diaria, digo, obviamente, en mi caso, que pues desde el 13 de marzo me lo he pasado prácticamente enclaustrado, <coughs> pero, bueno, no tienes tanto contacto con la gente, pero si llegas a tenerlo, Siempre hay ahí una o dos situaciones donde digo, wow, qué maestro o qué maestra es esta alma, ¿no? esta persona. Entonces, bueno, eh, abre tu corazón y tu mente a esto porque te vuelve sumamente humilde eh, y uh, también dar gracias, gratitud. Uh, hoy es día viernes, ayer fue día de gracias en Estados Unidos, que bueno, nunca está de más el dar gracias, yo lo hago todos los días. Pero eh, eso es lo que voy, te, te hace tener gratitud ante la vida, ¿no? Es como un post que vi en las redes sociales que hice este año, no es para estar pidiendo cosas, sino para estar agradeciendo las cosas que tienes. Yo creo que es un, un post muy bueno, ¿no? Bueno, para terminar, vamos a ver qué es lo que nos dice Rafael. Rafael nos dice use your natural healing abilities usa tus habilidades naturales para sanar y dice dear archangel rafael thank you for clearly guiding encouraging and supporting my healing work querido arcángel rafael gracias uh, por tu guía por tu clara guía tu coraje y a ver, tengo que hacer una pausa, perdón bueno, la carta dice use your natural healing abilities <coughs> usa tus habilidades naturales para sanar dice, dear Archangel Rafael, querido Arcángel Rafael thank you for clearly guiding, encouraging and supporting my healing work eh, querido Arcángel Rafael, gracias por tu clara guía, tu apoyo y sí y, y tu apoyo por mi trabajo de sanación. ¿Okay? Entonces, bueno, recuerden, muchos van a decir, bueno, yo no soy maestro Reiki o yo no me dedico a esto. El estar armonizando relaciones, el armonizar nuestra propia vida, el encontrar la paz interna, el reencontrar la belleza en la vida misma, el saber que estamos protegidos, tenemos custodia de los ángeles, el poner límites, el saber decir no, el fincar responsabilidades, el aceptar guías divinas, tanto de un plano terrenal como el divino. Todo esto este, pues, nos ayuda a armonizar nuestra vida, a que sea más placentera. Y esta armonización es una sanación, al fin y al cabo. Yo creo que pues, mucha gente sana cosas sin darse cuenta ¿no? igual pues cuando van a terapia por ejemplo este pues se dan cuenta de que bueno ciertos comportamientos o este, puntos de vista son diferentes el salirte de tu zona de confort tan solo ya es un crecimiento ¿no? y todos venimos a crecer y a aprender bueno este espero que te encuentres muy bien te hace una muy bella semana te agradezco que compartas estos videos, los hago con muchísimo amor. Miren, les voy a presentar a mi hijo, a Malaj. Que bueno, es el nuevo miembro de la familia. Aquí está mi perro. Ya es un poquito más personal. Esto normalmente no me gusta hacerlo. Pero bueno, este ahorita ya se enteraron aquí de de Malaj y tuve que hacer la interrupción justamente porque estuvo en el primer piso el gato y se echó un clavado a la planta baja, pero gracias a Dios se quedó atorado en una cortina y no fue un, una caída al vacío, digamos, porque si no, si sí, se hubiera podido lastimar muy fuertemente. Bueno, deseándote una muy bella semana, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, namaste.